Bueno, buenas tardes para todos y para todas, eh, en el nombre del Crayuzca de la Universidad de Santo Tomás le damos la cordial bienvenida a todos y a todos, a compañeros y eh, personas que nos han acompañado durante este espacio. Eh, Jenny, es un placer tenerte en este espacio, bienvenida, me permito leer tu biografía para hacerle presentación a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy. Eh, además agradezco a Francesca por haberte contactado, de verdad que es un placer tenerte en este espacio. Bueno, eh, nuestra invitada de hoy es Jennifer García Acevedo, eh, nació en Medellín en 1995. Sus poemas han sido publicados en diferentes revistas nacionales e internacionales. Premio Nacional de Poesía José Santos Soto en 2019. Además, ha participado en festivales internacionales de cine y literatura, entre ellos el Festival Internacional de Poesía de Medellín, que organiza y convoca la revista Prometeo. Algunos de sus poemas han sido traducidos al inglés de vignamita y árabe, es fundadora y directora del Festival Internacional de Poesía de Fredonia, Colombia ha publicado Estaciones de lo Invisible eh, de la edición Sakura 2019 Jennifer, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos en este espacio y bueno, eh, te dejo en manos de todos nuestros invitados para que nos compartas esta experiencia sobre esta, lo que nos quiere compartir sobre poemas, sobre tu libro, etcétera, bienvenida Muchas gracias, Luz. Muchas gracias a las personas que nos acompañan en este momento. Gracias a Francesca por servir de puente eh, para que se haga posible esta invitación. Y bueno, hoy quiero hablarles de mi libro Estaciones del Invisible. Pero además de hablarles de mi libro, eh, considero que una de las mejores formas de conocer el poeta y, y su creación proviene de conocer su ser, por eso quisiera abrir un espacio como más de tertulia con ustedes donde pudieran hacerme preguntas, si así lo consideran, y hablar un poco de mi vida también, que es desde luego lo que lleva al proceso literario. Bueno, para empezar voy a hablar de Estaciones de lo Invisible, es un libro eh, que publiqué este año con la editorial Sakura Ediciones, es un libro que toca tres temas fundamentales. Dios, la incertidumbre y la luz. Voy a estar leyéndoles un poco eh, de este libro. Y bueno, quisiera, no sé si tienen alguna pregunta con la que pudiéramos empezar. Ah, bueno, eh, ya tenemos acá preguntas. ¿Cómo okay. inicia tu relación con la poesía? Bueno, eh, yo nací en Medellín. Pero viví mucho tiempo en un pueblo cercano a Fredonia, un pueblo llamado Concordia. Mi infancia fue difícil, muchos momentos de soledad, muchos momentos de desasosiego, por diversas razones. Entonces, en medio de todas esas situaciones difíciles, necesitaba encontrar algo, algo que me permitiera eh, sentirme parte del mundo. Y eso lo encontré en la literatura. Mi primer contacto fue con la narrativa. Empecé leyendo la obra de Julio Cortázar, la obra de García Márquez. Y de ahí empieza ese gusto por la, por la literatura. Por primera vez en mi vida sentí que pertenecía a algo. Sentí que otros me respondían. Eh, luego, en ese mismo pueblo, se da un encuentro maravilloso, que fue mi primer contacto con la poesía. Conocí la obra de César Vallejo en esa biblioteca de Concordia. Encuentro el primer libro de poesía, la obra completa de César Vallejo y desde entonces supe que eso era lo que, lo que necesitaba hace mucho tiempo. Luego un poco, suena un poco esto al lugar, lugar común porque la gente pues dice que, que la poesía eh, y se dice en muchos lugares no sirve para nada, que la poesía no puede salvar a nadie. Sí. Pero la realidad es otra, la poesía sí puede salvar, y me atrevo a decirlo desde mi propia experiencia de vida, porque en realidad no encontraba nada que, que me otorgara un sentido. Y en este camino poético, pues, sentí que, que renací nuevamente. Espero dar, eh, haber contestado tu pregunta. Claro que sí, muchas gracias. Eh, ¿a, qué, ¿A qué edad empezaste a tener tus primeros poemas, no? Cuando uno empieza a hacer esos pinitos, eh, esas motivaciones que uno tiene, ¿pero por qué te inspira? ¿A qué edad empezaste a escribir tu primer poema? Bueno, cuéntanos toda esa... como toda esa trayectoria de poeta que tienes tú. Bueno, eh, Luz, hay una historia muy particular, eh, viene desde mi infancia, mi infancia, digo que la infancia es la eterna patria del poeta, porque ahí es donde uno empieza, ¿cierto?, a escribir sus primeras cosas, casi siempre, y ese fue mi caso. Eh, en mi escuela, la escuela en la que estudié en Concordia, empecé a escribir mis primeros poemas, estaría, eh, perdón, mis primeros poemas no, mis primeros cuentos, porque como te digo, mi primer contacto fue con la narrativa, estaría en tercero, tercero de primaria, gané un concurso literario en ese entonces, el primer concurso literario y fue muy bonito porque pues me di cuenta que, que realmente po podría hacer eso. Y luego, eh, como a los 16, es que tengo ese encuentro con este libro de César Vallejo y empiezo a buscar otros, otros autores como Raúl Gómez Jatin, como María Mercedes Carranza, que fueron otros encuentros oportunos y Empiezas esa necesidad por escribir, porque cuando uno lee, pues, siente esa necesidad también. Así que aproximadamente a los 16 años. Luzmita. Sí, señora, mira, acá está Francesca, cuéntanos. ¿No? Eh, primero quisiera saludar a Jenny. Hola, Jenny, querida, Francesca, querida Francesca, qué, qué alegría verte. Bien. A mí también me encanta enormemente verte, Jenny. Yo quiero comentar que Jenny ha sido una invitada en el 2017 al Encuentro de la Palabra, a la Noche de Poesía, ha ido la Conocí, eh, realizó talleres en los colegios de este municipio y es alguien muy querido para nosotros. Jenny es una niña llena de ternura, de belleza y de sensualidad, porque su manera delicada y femenina de ser, hace que las personas que estemos a su alrededor la queramos a ella de una manera especial y acá en río sucio es una gran poeta muy admirada respetada y querida sobre todo una gran amiga muy querida por todos por todos los del encuentro a la palabra todos los que hemos tenido contacto con jenny siempre nos ha dejado un buen recuerdo y recuerdos muy lindos con ella. Y bueno, hablo también de la poesía de Jenny, que tiene unas imágenes muy valiosas, una gran filosofía. En su libro de las estaciones del invisible, ella maneja unas figuras literarias, unas metáforas muy interesantes, eh, más bien como, como de reflexión y de filosofía del ser. Y bueno, Jenny también la caracteriza su rebeldía por la vida, sus ideas innovadoras y me encantaría Jenny que nos comentara sobre el festival de poesía de Fredonia que ya lleva varios eventos que es también una actividad muy importante que has hecho en tu comunidad en tu municipio bueno sobra decirte bueno que estoy enormemente feliz y que también veo por ahí a nuestro amigo Pedro que está también acompañando mm -hmm. digo que Hola, ahora que nos hable desde el punto de vista literario sobre tu trabajo y bueno Jenny, eh, te escuchamos y bueno, también que nos leas, que nos empieces leyendo una poesía, Jenny. Que te quiero mucho y, y bueno, te abrazo, mi Jenny. Querida Francesca, me da una alegría enorme, enorme, enorme saludarte porque quiero muchísimo a la gente de Río Sucio. Es un lugar eh, lleno de festivales, llenos de alegría, de mucha poesía, sobre todo, que me acogió muy bien, así que es uno de los lugares que recuerdo con más cariño. Bueno, eh, antes de, contarle, de contarles un poco del Festival Internacional de Poesía de Fredonia, quiero leerles un poema que es muy significativo para mí, sobre todo en este libro, pues he tenido que enfrentarme a muchísimas cosas durante este camino poético. Y una de esas cosas, quizá la más relevante, ha sido, eh, digamos, los malos comentarios, quizá las malas energías de muchas personas que... Asocian eh, mi poesía con mi manera de ser o con mi apariencia física. Así como ocurrió, como ha ocurrido con muchísimas otras eh, artistas, entre las cuales podría mencionar eh, a Yolanda Oreamuno, a Clarice Lispector, que la he estado leyendo muchísimo esta semana, sobre todo, eh, a Camille Claudil, una, una escultora cuya obra fue atribuida a otros hombres fue atribuida a unos hombres, descaradamente. Entonces, son un montón de cosas que ocurren en este campo artístico, eh, todavía, digamos, una tendencia muy machista a descalificar el trabajo de las mujeres por su manera de ser o por... Ni siquiera en ocasiones hay razones, simplemente eh, sienten esa necesidad. Entonces, en todo esto, escribí un poema titulado En mi defensa, que es el que les voy a leer a continuación, como una defensa ante toda esa gente que también ha querido atribuir mi obra poética a otras personas y descalificarla. En mi defensa, a ustedes por quitarme la potestad sobre mis palabras. Dejé de nombrar la poesía como la única patria... Incapaz de reconocer, por segunda ocasión, la voz de Dios que latía en mi oído izquierdo o el rugir del tigre que vio caer lentamente la luz sobre la casa. Hubo un día en que quise retornar de mi descanso a las orillas de lo banal y lo efímero, pero sentí piedad por esa extraña alegría que descendió 20 años después y fue a caer al centro de mi carne. Nunca se olvida el país de origen, el águila no olvida el nido donde descansan sus hijos, ni el libro la desgarradura de la hoja. Por eso la poesía siempre vuelve a mí como un destino implacable, semejante al abismo de los primeros años. Hay quienes me acusan injustamente, se jactan diciendo que no son mías mis palabras, y de quién sino... He vivido en las tierras bajas de la incertidumbre, recordando una infancia de trazos incomprensibles, vigilando el árbol eternamente arraigado al centro del patio. Nunca descansé bajo un naranjo, ni vi el mar amarillo que tantas veces nombro. Tampoco es verdad que mi padre viajó a Bacú y que las mujeres de la casa dejaron la puerta abierta antes de la partida. Sin embargo... En la hora del sueño, todas las imágenes toman una validez absoluta. Nunca escribí sobre aquello que vi, escribí sobre aquello que nunca me será permitido ver, pues dadas las leyes de lo inabarcable, cualquier hombre podría ser forastero de sí mismo y sin embargo reconocerse. Ese es el poema que quería compartirles. Muy pertinente a todo lo que tú nos comentas, ¿cierto? Con toda esa situación que se ha presentado. Muchas gracias, Jenny. Eh, Jenny, acá te, eh, tenemos otra, otra pregunta. Claro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese primer paso? Es decir, ¿cuál sería ese impulso que te hizo decir, quiero compartir lo que escribo? Porque realmente el poeta tiende a quedar con sus poesías muy para, para sí mismo, ¿no? Es difícil a veces compartirlo. Cuéntanos un poco cuál fue ese proceso, ¿no? O ese paso que te motivó a hacerlo. Eh, bueno, cuando viajo eh, de Concordia a Fredonia, que es un pueblo que amo profundamente y que, por cierto, les quiero hablar del Festival Internacional de Poesía de Fredonia, cuando llego aquí encuentro una riqueza cultural muy grande, ¿sí? Eh, de pronto la gente alrededor... Pues, también interesada por la literatura. Esta es una cuna de artistas, así que en una ocasión cualquiera me invitaron a leer y era en realidad una de las pocas veces que lo hacía en público, así que comencé a leer mis primeros poemas allí. Luego de eso empezaron a venir invitaciones de la ciudad de Medellín, de otros departamentos, o algo muy muy rápido pero muy grato porque realmente viajar es una de las cosas que más me gusta y alimenta mi obra poética, así que comenzó ese camino y vinieron invitaciones y ahí pues empiezo a, a mostrar lo que hago, más que todo como un impulso natural en realidad de, de hablar un poco de lo que uno siente. Eh, bueno, el Festival de Poesía de Fredonia, que quería hablarles, es un festival que surge hace aproximadamente cuatro años, con un grupo de amigos, eh, pero que luego pues, terminaría yo ahí, sola al frente de esto, pero ha sido una lucha preciosa, ha sido un festival maravilloso, porque es la misma gente del pueblo la que lo hace, es un festival independiente. Así que es la gente del pueblo la que contribuye económicamente, bueno, y de muchas otras formas para la realización del festival. Así que camino entre eh, amigos, entre gente del comercio, y siempre surge, surge algo. Entonces, pues de ahí puedo pagar la alimentación, la estadía, todo lo de los, los poetas y demás artistas, porque el festival también tiene pues intervenciones musicales y de otro tipo, así que es un festival muy rico. Pues vale destacar que este año fue posicionado como uno de los festivales pues, más importantes a nivel nacional. Tuvimos el gusto de tener voces tan importantes como Juan Manuel Roca, eh, de acá de Colombia, una de las voces importantes de la poesía en este momento. Eh, tuvimos poetas de Bolivia, de Uruguay, de Chile, de China, de, bueno, de muchísimos lugares, de México. Fue un, fue un festival que tuvo muy buen recibimiento y pues es mi manera de darle a Fredonia de algún modo todo lo que Fredonia me entregó a mí cuando llegué por primera vez, así que me siento muy complacida de poder dejar un festival para el municipio y bueno, el próximo año será la quinta edición de este festival donde espero pues que, que nos acompañe la querida Francesca y, y muchas otras artistas que nos están regalando su obra. Mil gracias, Jenny. Jenny, quisiera que nos compartieran otro poema, de todos los que creo que tienes ahí guardaditos en este libro. Claro que sí, voy a compartirles algunos poemas. Eh, tengo por acá, aparte del libro, otro, otro libro en el que estoy trabajando en este momento, pero estos son poemas inéditos. Este libro está próximo a publicarse y me gustaría leerles algunos poemas inéditos. El centro de la fiesta A Daniel La infancia es una casa sin huésped, dices, y tu palabra huyenta a los que cantan Basta un gesto para saber que permanecen ciegos a la sombra de la orquesta, detenidos en la madera del oboe, indiferentes al lenguaje secreto del mundo. La infancia es una casa sin huésped, insistes, pero nadie responde. Extraviados tocan las cuerdas invisibles del aire, mientras sus voces se agolpan, cercanas y diferentes, como letras de un mismo alfabeto. La infancia es una casa sin huésped, te oigo decir tantas veces, pero el sonido del timbal es todo cuanto existe. Más allá de eso, poco importan tus cavilaciones, tu condición diasmático en la habitación cerrada, tu memoria atravesada por la herida. Esto es lo que temen escuchar a un hombre hablar desde la orilla oscura cuando las puertas de la fiesta se abren y Dios baila en su centro bueno aquí va otro sobre las jaulas allí donde el animal atiende la urgencia de huir donde la luz desaparece y el grito se hace carne en un lenguaje incomprensible Ningún dios habla. Todos saben de esas prisiones detenidas en el tiempo, con sus voces huérfanas y sus formas laberínticas. Pasan de largo como por un puerto destruido, tocan sus barrotes como si tocaran los utensilios cotidianos y en el rostro del tigre cansado advierten una ruina que no es la suya. La permanencia del animal en la jaula semejan la caída del hombre hacia un mundo que lo desconoce, el cuerpo que se precipita, ciego, resistente a los hilos que cortan los dedos. Cada descenso trae consigo una sentencia de huesos y ceniza trazada sobre la frente, una pulsación del índice sobre la región oscura, un ojo que despierta cuando todo se ha ido. Tarde reconocemos que en la boca del tigre también se revela nuestra herida abierta. Bueno, voy a compartirles un par de poemas, otro par de poemas de este libro. Sonidos. Alguien muere cada vez que elegimos el silencio, María Clemencia Sánchez. Cada sonido que viene desde el fondo de la casa tiene la forma de un tigre caminando en puntas, el estremecimiento de las cucharas que caen indecisas sobre las losas, su contacto con el suelo que desencadena la ilusión del vértigo. Aprendimos a recibir con humildad el sonido de las cosas más tristes, la llave sobre la cerradura, el rayo a mitad del día, las cajas de cartón en las que se inscribía demasiado pronto la señal de las mudanzas. Pero nunca supimos cómo retener el camino del cuchillo trazando un nombre sobre el vidrio, ni el golpe del portón tras la despedida del padre. En la cocina la madre custodia la caída, su papel es el mismo que el de un dios cavando su reino mudo en lo hondo del patio. Al igual que ella, las mujeres de la casa aprendieron a rendir su homenaje al silencio, por eso nunca cerraron la puerta antes de la partida. Bueno, eh, el poema que les leeré a continuación, no me gusta hablar de los poemas antes de leerlos, pues el poema debería hablar por sí solo, sin embargo, pues quiero dar una introducción porque es una anécdota bonita, algo que considero eh, relevante dentro de mi escritura. Este poema surgió a partir de un sueño. Mi padre es un hombre campesino, es un hombre que nunca ha salido eh, pues de acá del pueblo, más que a Medellín, toda su vida ha estado acá. Sin embargo, en este sueño vi a mi padre en una ciudad gigante en una de esas grandes ciudades ahora no podría quizá precisar cuál de esas ciudades era sin embargo eh, Bakú es uno de, de los lugares que he querido conocer toda mi vida por muchas razones eh, así que pues quise como combinar este sueño hacer ese digamos experimento de este sueño que tuve con mi padre en una de esas grandes ciudades, desconozco su nombre, pero supuso que se trataba de Bakú, así que este poema surge a partir de ahí. Y bueno, una de las de las cosas que más nutre mi poesía es el sueño. El sueño es uno de los alimentos del alimento de mi poema. Bueno, retrato del padre que viajó a Bakú. Antes de que penetrara en los patios con su silenciosa sombra roja, después de su viaje a Bakú, el padre ya había conocido el Islam, caminado la ciudad vieja, el centro de la plaza de fuentes, la playa de las mil y una noches, He escuchado a Reynzul Nof en las afueras de un museo, hablado largamente con un amigo acerca de Gary Casparo de Vladimir Copian, pues antes que de cualquier cosa, padre fue siempre un amante del ajedrez, de las piezas blancas más que de las negras. Ciertamente, todo viaje es una preparación, por eso mis hermanos y si yo no hemos demorado en el gesto de ese rostro cansado, ni procurado las preguntas acerca de la ciudad europea. Simplemente, miramos al hombre que descarga por su voluntad las gruesas palabras acerca de la ciudad <ríe> acerca del tiempo <ríe> la fotografía, y lo lejana que debe estar por un momento a una estrella de la otra también y sin que se lo preguntáramos nos ha dicho que prefiere la lavangí a los kebabs pues nunca le pareció bueno comer cordero este es nuestro padre pese a que la lentitud en su paso nos resulta ahora penosa. Toda meditación, todo recuerdo, hacen parte de la fórmula innecesaria, un intento forzoso por recuperar el objeto perdido en el paisaje extranjero. Padre, es ahora una piedra inmóvil en el centro del día, algo que nos mira desde el fondo mudo y misterioso, un ser gigantesco que se defiende de las cosas pequeñas, una isla en medio de todas las islas. Y bueno, quizá eh, habrán notado que una de las imágenes recurrentes, me estoy quedando sin voz, dentro de, de, de mi poesía es Dios. Mucha gente me ha preguntado el por qué en casi todos mis poemas nombro a Dios. Y bueno, esto me da pie para hablar de otro momento importante en mi vida. Mi madre eh, fue monja durante mucho tiempo. Se retiró del convento por razones que aún desconozco. Eh, sin embargo, siempre he tenido esa necesidad de saber el por qué. Y bueno, también ella quería que yo ingresara al convento. No lo hice realmente porque no era mi vocación. Eh, sin embargo, siempre estuvo ahí la incógnita de, de, de por qué ella eh, deseaba esto y por qué ella estuvo allí, ¿cierto? Así que principalmente ese es el interrogante que tengo todo el tiempo sobre Dios, sobre la creación, sobre mi madre. Así que, bueno, quería, aunque no es una pregunta que me hicieron en este momento, pues quería hablar un poco de eso. Así como la imagen de, de Dios es frecuente, en mis poemas también no es la imagen del ajedrez. No soy una muy buena jugadora de ajedrez, aunque pues lo he intentado y, y me gusta, pero pues no soy, me di cuenta que no soy tan buena. Eh, voy a compartirles un poema titulado Ajedrez. Me gusta la imagen del ajedrez principalmente porque siento, me gusta eh, mirar al hombre como una pieza que se mueve en ese tablero que es el mundo. Así que lo miro más por ese lado y porque tengo personas cercanas que son amantes al ajedrez, eh, mi pareja en este momento. Y bueno, es, es un gusto que he tenido desde niña por la imagen, por las figuras, por, por la estrategia, por todo esto. Ajedrez Hemos comenzado a jugar secretamente al ajedrez No lo sabemos, pero con cada puerta abierta Con cada renuncia, con cada movimiento del hueso Sobre el tablero imaginario, es otra la partida que se inicia Algo nos mira desde arriba, manipula los hilos del viento Nos recuerda que entre la desnudez del árbol surge la torre donde nos paramos tercos ante el jadeo de las hojas verdes. De nada nos sirvió nacer y morir tantas veces, de nada nos sirvió ganar y perder. El alba se encendió de igual manera ante la persecución de las manos, los pájaros sobre el agua mantuvieron el equilibrio justo, la lentitud de los barcos sobre el océano no interfirió en la prisa de los años. Los martillos golpetearon la carne, lo mismo que la lluvia a las hojas metálicas. Jugamos indiferentes ante el movimiento del mundo. Plantamos los trocillos de vidrio sobre los tobillos paralizados. Aprendimos de memoria la estrategia, la meditamos la dejamos al fondo tembloroso de nuestra incerteza, pero cuando creímos haber ganado, jaque mate, se escuchó la voz desde el fondo, cada quien caminó hacia el fin del día, y por última vez con la nostalgia, con la nostalgia del paraíso. Bueno, esos eran los poemas que quería compartirles, si alguno tiene alguna pregunta, me encantaría eh, responderles y que pudiéramos conversar un poco más. Claro que sí. Eh, tengo una inquietud. Eh, algunos poetas antes de escribir se trasladan al campo, tienen algunos espacios especiales para dedicarse a escribir. Eh, ¿Cómo es tu proceso, no? Cuando tú quieres escribir o te aíslas o, no sé, tienes un espacio ideal en tu casa para realizarlo. Uh -huh. Cuéntanos un poquito de esas incidencias que, que a veces no hablamos de eso, ¿no? Bueno, sí. eh, tú hablas de los rituales, los rituales ¿Sabe? que tenemos a la hora de escribir. Bueno, la escritura, siempre he pensado que es esencialmente soledad. Uno escribe en soledad, aunque escribe para los otros, ¿cierto? Porque cuando uno escribe... El poema es de uno, pero cuando uno eh, lo lee ante otras personas, el poema pasa a ser de los otros, los otros pueden darle la interpretación que deseen y entonces ya, se quita uno, por decirlo de algún modo, esa responsabilidad. <risa> eh, bueno, básicamente algo que hago mucho para que para escribir es nutrirme, nutrirme todo el tiempo de buena literatura. Así que todo el tiempo estoy leyendo y de verdad que eso da pie a la escritura casi de, de inmediato. Hay momentos más prolíferos que otros, pero eso depende pues como del estado eh, del espíritu, de cómo uno se encuentra en ese momento. Me gusta muchísimo el cine, eh, así que acostumbro ver películas clásicas sobre todo y esas películas que veo me llevan también a la escritura porque me generan un estado del espíritu como de, de sensibilidad. Eh, me gusta mucho escribir también sobre los cuadros, así que otro de mis rituales es ver pinturas todo el tiempo, buscar nuevas obras y escribir sobre ellas, así que es básicamente eso. Bueno, hablando de espacios, sí tengo un espacio, es este que están viendo en este momento, aquí es donde escribo, es una habitación pequeña, eh, cerrada. La casa es mucho más amplia, pero este es mi rincón. Como podrán ver, tengo acá, eh, ahí no se, aprecia, no se alcanzan a apreciar todos, pero tengo los autores que, que más me gustan, muchos de los que más me gustan: José Manuel Arango, Eunice Odio, que era la autora de, las, de la que estaba hablando ahorita. Está también eh, Baudelaire, Ezra Pound Cavafis. Wyslava Simborska, que ha sido un referente literario importante para mí. Eh, y bueno, siento que está rodeada de literatura, está rodeada de ellos, y todo lo que les mencioné anteriormente, pues, posibilitan mucho más la escritura. Así que, bueno, ya conocieron el espacio y algunas, algunos de esos pequeños rituales que todos tenemos. Claro, eh, algo que de los poemas que has escrito, ¿cuál es el que más te ha, como que te ha tocado, ¿no? te identifica como tal? Bueno, el que les leí primero, en el la, el defensa, defensa. la defensa, eh, porque les contaba que más si ser una defensa para mí, por todas las cosas a las que me he enfrentado, soy consciente de que en este campo literario, en este campo artístico, como pasan muchos otros, pero pues este es en el que yo me desenvuelvo, así que hablo desde acá se presenta muchísimo el machismo, se presentan muchas cosas pues negativas alrededor de la mujer, una necesidad de invisibilizarla casi todo el tiempo, porque la cuestión es así, o sea, realmente decimos que hemos avanzado como sociedad, que la mujer ha alcanzado un puesto importante en la sociedad, que ahora su voz es escuchada, pero la realidad es que nos falta muchísimo todavía, porque muchas mujeres pues tienen que enfrentarse a ese tipo de cosas como las, cual, las que yo he tenido que enfrentar y es difícil. Entonces ese es uno de los poemas, eh, digamos, lo más significativos para mí. Tengo otro que quizás se los lea ahora, Sobrenacer, se titula, o bueno, se los voy a leer de una vez si me lo permites. Claro que sí. Sí. Eh, porque habla precisamente de, de, de mi infancia, de todo lo que pasé, sin embargo siento que aún no termino de, de nacer, que aún estoy en ese proceso. Y bueno, muchas cosas con las cuales quisiera reconciliarme, pero tal vez no puedo porque han sido difíciles y porque soy una persona con mucha tendencia a la memoria y todo el tiempo estoy recordando ese tipo de, de sucesos que ocurrieron. Así que es una descripción de eso, y, y bueno, voy a compartírselos. Sobrenacer. La ley del tiempo nos habla de un número recuperable, de una distancia precisa entre dos edades, sin embargo han pasado 25 años y siento que aún no termino de nacer, más allá de un cuerpo consagrado al crecimiento interminable de la raíz entre las venas, más allá de un padre que sostiene con sus huesos la cal y la arena de la casa, más allá de la cicatriz del aire, nada hay que pueda dar testimonio de mi nacimiento, como sucede con las iglesias viejas cuando los muros se convierten en el único respaldo de lo deshabitado, y decimos, Aquí murió un hombre y tal vez vivió, pero tras el muro, la luz camina silenciosa, sin dejar lugar a la incertidumbre. Sabemos que no fue Dios quien pronunció las palabras, aunque adentro todo hablara de él. Sabemos que fueron los hombres quienes suplicaron por la aparición del mar en el desierto de las manos y presagiaron la grieta por la que asomaría la sed. Ahora... Vendrán los otros con sus fórmulas sobre Dios y el tiempo para desmentir lo dicho. Les señalaré la línea entre la nariz del lobo. Sabrán que hay verdades en el mundo que no pueden tocarse. ¿Qué eh. consejo tú le darías a estas mujeres que están, o bueno, o también a las personas que están intentando aprender o están en este proceso de escribir? Primero. ¿Qué le primero una pregunta sería por ejemplo eh, para las mujeres que en este momento eh, necesitan ese espacio como luchado la parte de, de, como poeta cierto de darse uh -huh. a conocer qué consejo tú le darías y otro otra pregunta sería qué consejo le darías a, a bueno puede ser a estas personas que estamos iniciando por ejemplo en la parte de la literatura empezar a escribir bueno creo que el consejo universal por decirlo así el más importante es leer todo el tiempo a medida que uno va leyendo se va enriqueciendo eso es lo más importante a la hora de escribir más incluso que, que estar buscando eh, talleres literarios que son importantes pues no digamos necesarios pues pero que pueden traernos cosas nuevas eh, lo más importante es leer leer ese es mi consejo y bueno en cuanto a las mujeres Diría que teniendo en cuenta este campo, como mencioné ahorita y como reitero machista, seguir, o sea, permanecer firmes porque muchas veces sentimos todo ese peso encima y pensamos si realmente vale la pena seguir con esto, si vale la pena seguir escribiendo, escribiendo pero siempre va a valer la pena, o sea, más allá uno no debe buscar reconocimiento, no debería buscar nada más, o sea, la escritura por sí misma, es profundamente valiosa, así que ese es mi consejo, seguir, seguir pese a todas esas cosas que podrán enfrentar en el camino porque créanme que van a enfrentarlas, así que ese son ese es los dos consejos que puedo darles y bueno, ser dedicados en el oficio, eh, la dedicación es muy importante en cualquier cosa que se haga bueno, cuéntanos tu experiencia, bueno, tu experiencia o alguna anécdota en tu primer festival que fue realizado en el Premio Nacional de Poesía de José Santos Soto. Recuerda tu participación, cuéntanos cómo llegaste ahí. Bueno, esas cosas que a veces no nos enteramos y que llegamos ahí, algunos dicen que no estaban preparados, pero que el llegar de un momento a otro, una invitación así... Bueno, Hola. querida Luz, te respondo a eso. No soy mucho de participar en concursos, la verdad, por una experiencia traumática que tuve, digo traumática eh, y puede sonar un poco cobardía, sin embargo, mmm, eh, el segundo concurso literario en el que participé, el primero que fue el concurso nacional de cuento y quedé finalista, fue un logro bonito como a mis 15 años, pero el segundo concurso en el que participé, que fue con la gobernación, es un concurso de estímulos, pues tuve una muy mala experiencia, no me gusta como recordar eso, eh, pero un encuentro con dos escritores que me, me dejaron por el suelo, por decirlo en algún modo, eso fue hace mucho tiempo, y soy consciente de que quizá mi escritura en ese momento no era madura, eh, pues estaba comenzando, pero la forma en la que ellos me, me hablaron fue grosera, luego de que les pedí como una especie de, de... Les hice la pregunta de qué había de malo, pues desde la humildad, por supuesto, quería mejorar, es algo que uno busca siempre, y pues fue una respuesta horrible la que recibí de ellos, lo digo acá abiertamente, no tengo problema, ellos saben quiénes son, y eh, luego de eso... No quise volver a participar en ningún concurso literario. Eh, prefiero dedicarme a mi escritura, tranquila, estoy trabajando en este momento en mi segundo libro. Pero um, un amigo muy querido, que es un poeta también de acá, de Fredonia, me dijo que participara en ese concurso porque me, me lo sugirió, porque pues, eh, le parecía un concurso bueno y pues le dije, ok, solo son dos poemas y envié esos dos poemas sin esperar nada, en realidad. Eh, y bueno, meses después me anunciaron que había ganado ese concurso. Me dio alegría, porque pues fue algo bonito, pero, eh, ese fue como el primer concurso en el que participé realmente, luego de tantos años, pues ya, eso fue el año pasado, y gané, así que fue algo bueno. Hasta ahora no, no he participado en más concursos literarios. Me dedico pues, a la labor de leer, de escribir desde mi hogar. Eh, quizá luego lo haga porque realmente hay muchos proyectos que tengo en mente y que sé que con un incentivo económico podrían eh, salir mejor. Así que tal vez, pero por ahora estoy de lleno entregada a mi segundo libro que publicaré con Sakura Ediciones este año, a finales de este año o el próximo ah, Jenny, muchísimas gracias veo que tú eres muy humilde y yo veo que tú ya tienes un reconocimiento a nivel internacional eh, cuéntanos un poco sobre cómo llegaste a participar yo sé que has participado en algunos concursos a nivel internacional y por ejemplo traducidos tus poemas en diferentes idiomas cómo fue eh, te contactaron, algunas pero ese proceso también me encantaría que, porque hay muchos poetas que claro, tienen sus poemas, pero no llega más allá, ¿no? Del escritorio, uh -huh. hace poeta, es difícil, o queda en la región o en el país, pero no el bueno, nivel nacional, pues a veces es un poco complicado, ¿no? Bueno, mira, lo que te decía ahorita, eh, cuando uno hace las cosas con amor, con dedicación y to sobre todo con humildad, creo que ese es un valor que han perdido muchísimos artistas, cuando uno hace las cosas así, ellas llegan, no hay que buscarlas, ellas van llegando, así que en todo este proceso pues me he mantenido tranquila y han llegado las invitaciones a festivales internacionales, eh, me han contactado para traducir mis poemas a otros idiomas y pues son cosas que uno no se espera o que no busca, pero que desde luego eh, ayudan a visibilizar la obra de uno y es algo que pues que con el tiempo se convierte en en un gran incentivo a la hora de escribir también, es algo que da mucha alegría. Así que, pues ha sido un proceso bonito, no he buscado nada de eso, pero ha llegado y estoy profundamente agradecida con las personas que han sabido ver más allá, eh, sabes, por lo que mencionaba ahorita. Y han encontrado realmente algo valioso, algo rescatable en mis poemas y me ha permitido eh, conocer muchos lugares del mundo y pues espero conocer muchísimos más. Eso es algo que me causa mucha alegría. Qué, qué interesante, Jenny. Jenny, acá tenemos otra pregunta. Eh, bueno, agradezco a Marcela anteriormente con todas las preguntas que nos ha colaborado. Y acá, de Jorge, nos comenta... Acá la perdón, nos hace otra una pregunta. En razón compartido por usted, y gracias a su calidez y sencillez, ¿podría obtener su punto de vista y percepción acerca de escritos que, que, que ha generado por gusto particular, pero además han sido públicos? ¿Tiene, bueno, ya es una forma de compartirlo? Eh, ¿Tienes algunos poemas que dice, bueno, tengo este poema y no, no lo, solamente queda para mí, pero no lo voy a publicar. ¿Ha pasado eso? Eh, creo que no entendí bien la pregunta. Bueno, acá Jorge pregunta, ¿podría obtener su punto de vista y percepción acerca de escritos que, que, que he generado por gusto particular programas han sido, hice públicos? Ah, sí, claro, claro que sí. Un saludo a Jorge, es un hombre. Uh -huh. Un sí. saludo para él, muchas gracias por estar aquí, a los que han permanecido ahí. Bueno, uno, eh, el escritor es una persona, y lo digo por mí, por las, por los otros eh, escritores que he conocido, eh, que quizás suelen desechar sus cosas con facilidad o aburrirse de sus cosas, porque normalmente estamos en ese proceso, en ese proceso de, de depurar, ¿cierto? Es muy importante depurar la obra así que uno pues va dejando escritos que es quizá un acto mmm, egoísta porque son escritos que podrían gustarle a otra persona podrían llegar a otra persona pero quizá como uno no le no, no sintió que era un buen texto pues los desecha eso ha pasado muchísimo en mi caso mucho eh, todo el tiempo estoy en ese proceso y pues créeme que si no hubiese escrito estaciones, no hubiese publicado estaciones de lo invisible, muchos de estos poemas habrían sido desechados <ríe> por una insatisfacción. Y no quiere decir que, que, que no sienta que lo que escribo vale la pena, sino que es una insatisfacción propia diría del escritor. Precisamente por eso uno publica, para no seguir agregándole cosas al poema o para, o para dejarlo de lado. ¿cierto? sino para que esté ahí, entonces sí, todo el tiempo estoy en eso y, y bueno muchos de los cuentos que he escrito pues ya no están conmigo, muchos de los poemas y varias personas me han dicho pues que podría ser un acto egoísta porque les gustaba ese poema o bueno, pero no, no creo que, que también es una cuestión de examinarse y darse cuenta de... de de revisar mucho el texto también y saber cuáles podrían ser rescatables o cuáles no, aunque eh, bueno, eso depende de muchas cosas y creo que es, es un proceso que hacemos todos los escritores Francesca que está ahí también eh, sabrá que depurar es muy importante uno no puede quedarse con todo lo que, lo que escribe ¿cierto? Sí, muy cierto realmente veo que los poetas o bueno, generalmente o las personas que tienden a escribir eh, primero hacer un borrador, lo leen, lo relé después, no, esta parte se me gustó, esta no, y bueno, otros terminan perfeccionando, pero realmente claro. tienes a alguien que, por ejemplo, te lea tus poemas, porque a veces sí. uno es muy duro con sus poemas, ¿no? En sí, todo lo sí. Que escribe. eso hace parte del oficio. Bueno, sí, tengo un amigo poeta al que quiero profundamente, eh, bueno, en realidad son dos que tengo como esa confianza de pasarles de vez en cuando mis textos, no todos, y decirles, bueno, eh, podrías leer este poema para que me des una apreciación, pero algo así como entre amigos, pero la persona más importante que, que realmente escucha cada poema que escribo es eh, Danilo, mi, mi actual pareja, es la primera persona a la cual le leo los poemas cuando los escribo y pues él tiene una visión importante de la poesía, porque es un gran lector y un gran escritor, aunque les cuento que se mantienen incógnita, no le gusta pues, mostrar lo que escribe y eso es respetable. Eh, pero es esa persona que, que está ahí todo el tiempo escuchándome. Así que sí, creo que todos deberíamos tener, o sea, a mí me parece que es importante tener como, como esa primera visión del poema. Sí, No porque... pues, ¿sí, sí. <risa> eh, eh, eh, voy a prender mi cámara en este momento, pero quisiera que Jenny nos comentara también de un espacio que yo estuve viendo a través del Face, donde ella hace una tertulia los sábados en la noche, hablan de distintos autores, tiene unos invitados muy bellos, y bueno, a ella se uh -huh. le ha pasado por alto de pronto mencionar este espacio, Ajá. y me encantaría que, que nos comentaras, Jenny, muchas gracias. Muchas gracias, querida Francesca, por tu pregunta. Bueno, están todos invitados a ese espacio que voy a retomar. Eh, resulta que esto lo hago con un amigo de Perú, con Sergio Gómez, que aparte de ser un muy buen poeta, pues se ha encargado de difundir la poesía peruana en todo el mundo y tiene un proyecto muy importante que ojalá puedan buscar, se llama La Poesía en Viste, eh, Me uní con Sergio, porque más allá de escribir me gusta mucho la difusión poética, me encanta mostrar lo que están haciendo otros autores entonces me uní con él y dije hagamos un puente de poesía entre Perú y entre Colombia, entonces eh, los sábados en la noche eh, él lee algunos poetas peruanos y yo leo algunos poetas eh, colombianos, ¿cierto? y ahí se da ese diálogo interesante, la gente participa y bueno, es una manera de mostrarle a Colombia la poesía peruana y una manera de mostrarle a Perú eh, también lo que se está haciendo en Colombia. Así que, pues es un espacio valioso que vamos a retomar. En este momento está como ahí detenido porque él está trabajando con el Festival de la Poesía en Vista y yo estuve trabajando con el Festival de Fredonia, pero luego de que pase el Festival de él, vamos a retomar nuevamente con otros autores y esperamos ampliarlo y generar conversatorio eh, con autores no solo de Perú y de Colombia, sino de otros lugares del mundo. Están todos invitados, eh, no sé si de pronto eh, voy a, puedo dejarles con Luz Marina para que publiquen su página o donde ella lo considere necesario, en un grupo que tenga interno, eh, las redes sociales, mis redes sociales, para que estén pendientes, si quieren buscarme me encuentren así, Jennifer García con J -T -N -N, y ahí a través de esos espacios donde hacemos los conversatorios, a través de mis redes eh, y también estar pendientes de la página del Festival Internacional de Poesía de Fredonia porque antes de hacerlo, que será la quinta edición en noviembre, eh, se harán una serie de conversatorios antes del festival para que puedan disfrutar de todo eso. Eh, muchas gracias Jenny por, por la invitación. Allá estaremos. Eh, espero que pronto sea enviado. Acá algo, eh, una pregunta de, que, de Jorge eh, acerca de, bueno, de, estos documentos que jamás se hacen públicos. ¿Tú tienes un email para este fin? Espera que está cayendo acá mucha lluvia, entonces escucha. Repíteme. Eh, me gustaría que Jorge abra el micrófono. Eh, qué pena que hace rato no le entendía bien la pregunta para que le pregunte a Jenny acerca de si tiene un email para este. Gracias, Jorjito. Ok, buenas tardes. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muy agradado de tener estos espacios. La pregunta en concreto es si eh, personas como yo, porque pues eh, sé que las hay, producimos, escribimos y le escribimos a otros porque otros nos lo encargan tenemos escritos y en esta oportunidad como hay concursos y estas situaciones y en eh, razón a esa calidez que nos ha reflejado con su compartir sus escritos, uno, uno tiene oportunidad de dejarle o escribírselos o remitírselos como para que usted de un punto de vista, de una opinión, lo pueda motivar o pueda decir encaminémoslo por aquí o incorpórese a tal canal o tal grupo. Muchas gracias, Jorge, por tu pregunta, es un gusto saludarte, y sí, pues de hecho, eh, también me dedico a eso todo el tiempo, es como un trabajo extra. Eh, me llegan textos de autores, hace poquito pues tuve la oportunidad de hacer una reseña sobre un libro muy bueno, y, y bueno, si, si tú quieres puedes enviarme, ya les di mis redes, pueden escribirme por ahí, y claro que sí, Jorge, estaría encantada de leer tu libro, de conocerlo, pues desde lo poco que sé, desde mis lecturas, lo que pudiera, pudiera aportarte, pues creo que sería valioso. Así que quedo atenta a eso y sí, sería un gusto bueno. recibir tus textos. Muchas gracias. A ti. Bueno. bueno, Jenny, muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte en este día. Fue muy agradable este espacio, todos tus aportes, todos tu, eh, aportar también todos estos conocimientos que tú que nos has compartido, además esos consejos. Mil, mil gracias, eh, cordialmente invitada siempre a este espacio. Y bueno, eh, espero que nunca... Bueno, creo que se cayó, ¿no? Creo que en un próximo espacio eh, espero volver a tenerte. Mil gracias. Eh, a muchas gracias. Y a todos los compañeros. No ¿Es sé, que, creo que hay interferencia. ¿Me escuchas? está yendo la señal un poco. Ti, sí, Luzmita. Muchas sí, gracias. Sí, sí, hay interferencia un poco. La idea es, eh, Jenny, la idea es hacerte, lo que estaba comentando es hacerte una invitación para que nos vuelvas a acompañar en este espacio. Eh, y te que puedas compartir este segundo libro, ¿no? y gracias por compartirnos estos documentos inéditos que tienes allí, tu vida, tu obra, mil gracias. Eh, agradezco también a todas las personas claro que, que nos sí. acompañaron. Entonces, no muchas gracias a ti Luz, muchas gracias a todos los que nos acompañan en este momento. les envío mi abrazo con muchísimo cariño. Eh, fue un gusto tenerlos ahí todo el tiempo y que estuvieron ahí, así que les envío un abrazo muy fuerte y mi gratitud por acompañarnos no, mil gracias a ti Jenny eh, también agradezco a todas las personas que nos hicieron sus preguntas, a Marcela Jorge, a todas las personas que nos acompañaron, Francesca, mil gracias y bueno, un abrazo para todos y los esperamos el próximo jueves a este mismo espacio Jenny, mil gracias, feliz tarde un abrazo gracias